Hola primos, aquí empieza esta nueva aventura. Esta es la ciudad de Sevilla y vamos a la estación Plaza de Armas rumbo a Bormucos. ¿Están listas primas? Están listas que sí ¡Arriba Ecuador! ¡Arriba Ecuador! Muy bien, muy bien muy bien. Estamos listos entonces, ¿no? Perú, Ayucachi! Y también a Ecuador Quito, ¿no? Pinto. las manos arriba! y Bolivia, ¿no? Ahí está Jessica Ahí está Aldana, y ella es... Laura. Laura. ¿Cómo están para hoy? Nerviosas, un poco nerviosas. Yo no puedo ver bien con la máscara. Pero me veo a que me veo guapo, ¿eh? Pues con las primas representantes de Perú, la prima Dora, que no va a bailar, dice, ¿no? No, no va a bailar. Dora la flor Pero las primas de acá, ¿sí, no? Que viva el Perú, ¿no? Viva la cultura, viva el surfboard. Viva la cultura, viva todo. Nos vemos dentro, dentro. Prima, por favor, silencio. Ahí está mi prima de Argentina, ¿no? era del Rupai Rupai, wow pues eh, pensabas que era más alto, no? sí y yo pensé que ella era más pequeña cosas de la vida el bajito pero el rugo. wow, no sé qué decir primos, ya está listo el Diablo Uma estamos ya aquí en el escenario en próximos minutos sale el grupo de danza nido de Ecuador empieza este festival. El primer encuentro folclórico de países aquí en la ciudad de Oh, yeah. y que viva Primas, con mucha alegría en este día despido este gran videazo. Quiero decirles que los llevo aquí en el brazo y también en el otro y en el corazón. Gracias por darme tanta inspiración. Próximamente se viene el rap de Latinol. No te olvides, sígueme en las redes sociales, Latinol.